De acuerdo, este vídeo lo estoy montando de emergencia mientras preparo otros Porque estoy en la espera de algunos trozos y cosas así para montar el que tengo medio preparado Así que, para no fallarle al algoritmo, he decidido hablar un poco de una de mis nuevas novelas favoritas The Revisionaries Me gustaría haberme la leído más rápido de lo que lo he hecho Pero no solo es un libro largo, unas 600 páginas Sino que es posmoderno. Eso quiere decir que no es fácil de explicar ni hablar de él, pero voy a abrir con el evento que puso en marcha el relato. Hace 20 años, Ben, un amigo de Ar Moxon, el autor, decidió empezar a escribir una historia con su amigo. El punto de partida que eligieron era qué pasaría si de pronto un día un hombre descubriese que era unas sandalias. No es coña explicar todo esto y más en su newsletter que podéis encontrar en el y no solo eso, cuando respondió a algunas de las preguntas que se le hicieron, decidió responder a la mía. Os doy 10 puntos de internet si averiguáis cuál le mandé yo. El problema con The Revisionaries es que, como le contaba a todo el mundo cuando la estaba leyendo, no se puede resumir la trama sin explicarlo entero. Aunque todo se ha dicho, independientemente de cuánto sepa une de la historia, sigo creyendo que merece la pena leerlo, porque la gracia no es... No es tanto la trama, sino la experiencia que supone la novela, supongo. The Revisionaries va de todo. Va del arte, del libre albedrío, de Dios, de la metafísica. No se puede hablar realmente de esta novela. Como dice Ron Charles en el Washington Post, solo puedes encontrar a otra superviviente con el, que, con el que hablar de ella. Pero... No me parece suficiente hacer eso y no creo que vaya a encontrar a nadie dispuesto a leerse este mazacote. Mucho menos si no se ha traducido al castellano. Y hablando de esto, un pequeño apunte, traducirlo sería una tarea titánica, puesto que hay varios narradores y en más de un momento se interrumpen mutuamente sin romper la frase del otro. Es evidente que son narradores distintos. Porque Melville House, de editorial, utilizaba distintos tipos de letra para poner de manifiesto que distintas voces estaban llevando la historia en un momento dado. Y eso, como traductor que soy, puedo aseguraros que es muy complicado de hacer bien, si no virtualmente imposible. Pero voy a intentar daros el comienzo de la novela en sí. El padre Julius, un cura que no cree en Dios... ¿San Manuel Bueno Mártir? ¿Estás... San Manuel Bueno Mártir, estás aquí? Bueno, vale, no, no es que no crea, pero está buscando a Dios, más o menos. Os he dicho que es complicado de explicar este libro, pero bueno. Julius, el día que vacía en el manicomio, descubre a Gordy, un chico que parpadea. Y no que parpadea como una persona, sino así. A partir de ahí, Julius tiene que ayudar a Gordy a huir de Morris Love, un mafioso que está metiendo caña en Looney Island, que es, por cierto, una maravillosa pista que apunta a un giro de guión fundamentalmente inútil, pero gracioso. El mafioso quiere a Gordy. Por otro lado, Boydlin y un mafioso que trabaja en una fábrica... Por otro lado, Boydlin y Claire, un mafioso que trabaja en una fábrica de conservas, pero que en realidad es un escritor, y como nos dice el libro, se le da de pena, así que, honestamente... Mmm. Big Mood. Bueno, pues Void se cruza con un hombre que se dobla sobre sí mismo y... Y, y el, el término proeza no es uno que yo use a menudo, más que nada porque me hace parecer un tanto... Mmm, decimonónico, pero proeza es una de las pocas palabras con las que puedo calificar estas 600 páginas de algo complicado, sino virtualmente imposible de calificar. Mientras la leía, no podía evitar pensar en Kurt Vonnegut cabreado no tanto con la guerra, sino con el, con el mundo en general y el solipsismo, en concreto, el solipsismo masculino. Y eso, eso no soy yo el que lo dice, así que a mí no me miréis. La novela tampoco se queda corta en lo que respecta a la crítica social. Los personajes están en Looney Island, uno de los peores lugares posibles de la ciudad, de manera que la gente que está ahí no es exactamente pudiente, precisamente. Sin embargo, pelean para Mejorar y poder ascender Monson, sin embargo Cínico y realista Como es, explica que Looney Island, la encarnación de la pobreza Como barrio, es un lugar Virtualmente inescapable Rodeado de carreteras infranqueables Un sitio donde la policía no entra Creo Que quiere decir algo de la situación de la pobreza Institucional en Estados Unidos, pero no sé Qué es, no sé, creo que tiene una frase Acerca de esto, de dejadme, dejadme que la encuentre Está aquí, el tercer mundo en cuarentena, en el primero, es algo que con suficiente práctica puede conseguir no verse. Por otro lado, una cosa que me dejó muy marcada fue su crítica a los sistemas penitenciarios retributivos en general y, en concreto, al estadounidense. Tiene una frase bastante esclarecedora. La gente, parece ser, suele ver el encarcelamiento como una prueba de que los reclusos se merecen ser encarcelados. O también tiene otra, por ejemplo, el, el encarcelamiento no delata un fallo en el sistema, ¿sabes? Sino una función de que el sistema está funcionando precisamente como debe. A riesgo de perjudicar lo que podáis leer de este hombre, The Revisionaries es una exploración de la intención del autor y a fin de cuentas de su inevitable muerte. Sergio de la Pava para el New York Times considera que el libro se queda un poco en la superficie al abordar estos temas. No sé si es porque yo estoy familiarizado con el autor, cosa que cosa que resulta un tanto irónica después de mi, mi anterior observación, la verdad. Pero no creo que la novela se quedase corta al hacer los comentarios sociales que hace, sino que decide que quiere tratar varios temas. Y para hacerlo con una profundidad que le resultase satisfactoria de la pava creo que Moxon no podría haberlo hecho en menos de 1.200 páginas en lugar de las 600 que le dedicó. Pero vamos, no me hagáis caso, que yo no tengo ni idea de nada. Esta novela es una paja mental absoluta y merece la pena leerla solo por la viñeta de la página 415 y en general por su maquetación y juego con la manera tradicional de editar. Y también otra cita más, esta, dicha por un personaje femenino, puede que los hombres sufráis, pero nosotras somos mutiladas.